Hermandad, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video De, de Dani Room Collection, Hermandad ¡Tar! ¡No! ¡Ah, sí! Muchas gracias por darle clic a este video espero que, espero que estén teniendo un día tarde o noche Depende de la hora que vean este video Bastante genial. Este muchacho me llena de orgullo. Pues reacomodamos acomodamos un poco el Run collection. Vamos a la nueva lección de máscaras hechas por su servidor. Sombrero de Naruto. Esta pieza Nike. Junto con esta.. La irá Superman es bellísimo. Cambio de posición a Jason. Y yo sé que ese es uno de sus favoritos. Y de Leatherface. Ahí con su iluminación. Y pues poco a poco iluminando todas las piezas, banda. La idea es que todo tenga iluminación. Pues sí, wey, no mames. También se reacomodaron a Spider-Man y a Carlos. Junto con todas nuestras cajas de piezas. Siento que todo va a bien. Oso, oso, eso es mentira esposo son mentirosos de eso sí sabes mentiroso Entonces... poco a poco se van a ir agregando más piezas banda como Venom, un Donde Verde por ahí volando y un Deadpool ahí en colaboración de nuestros Spider-Man se vienen muchos proyectos banda los pensamientos dentro de mi mente son un enigma Y pues vamos a grabar este video Que es El Room Collection Ya cuando todas las luces se apagan Estoy esperando Anciano Vamos a darle banda Y pues así es como se ve el Room Collection Una vez Me voy a dormir Quería que tocaran ya que nunca había grabado. Eres cruel pero justo. Y, ¿y ahí dicen por su iluminación. A ver ¿sí? Alfred. Mi favorita. <risa> Mi lente de contacto. Aquí está. Oh, bueno, pueden pedir sus dioramas, gente a mi instagram o a whatsapp espero para el siguiente vídeo esta pieza de batman y el guasón y esta de Charles Javier y Magneto ya tengan su iluminación creo que es muy obvio que sí y pues aquí se espera este diorama no es para ellos, banditan, Es para una pieza de Shaka, del Caballero del Zodiaco. ¿El para qué cosa de quién? Ya que ya que muchos sabemos que él es la reencarnación de Buda. También espero que muy pronto. Ya, ya nos exhibiste. Y pues como les comentaba, esperan varios proyectos entre ellos un tren el alrededor de nuestro un coleccion va a girar en todo nunca lo sabremos y pues más piezas de transformos y como la gusta de todo banica pues ahí vamos a ir metiéndole a lo que, de lo que más nos salga a nuestro, de lo que salga más a nuestro presupuesto pues ahí chicos como se ve ya en modo nocturno nuestras piezas El puto amo o no? Les agradezco mucho por haber a mi vídeo. Un saludo a todos mis amigos de Valle de Santiago. Qué agradable sujeto. No se les olvide darle like, suscribirse, bandita. Para que sigan viendo mis aventuras. Esperan cacerías y mucho más. Saludotes. Que esté bastante cool